Cansado de todo y de todos. Cansado de aparentar ser alguien que no eres. Cansado de estar para todos y nadie para ti. Cansado de la vida, del estrés, de las relaciones, de la escuela, del trabajo, los amigos, la familia. ¡Alto! Sé bienvenido. Este es tu video. Es lógico, te cansaste y necesitas descansar. En estos momentos no estás depresivo. No tienes tristeza ni ansiedad. Solo que la máquina se agotó. Y no necesita gasolina ni café. Ni decir pa'lante. Tú puedes, solo se cansó. Tal vez el estrés sobre esforzarte porque querías ser feliz, porque nunca estuviste para ti, te derrumbó. No es malo estar así, yo te entiendo, porque hoy me siento así. Pero ánimo. Mañana estarás mejor. Mañana vas a sonreír. Y serás feliz. Hoy necesitas descansar. Hoy necesitas reposar. Y mañana saldrá el sol. El mismo músculo se fractura se rompe cuando no le das descanso. Es por eso que si hoy estás cansado y no tienes quien te entienda, yo te entiendo. Confía en mí. Yo ya lo viví. No por algo estoy aquí. Descansa, amigo. Para de pensar, para de darle importancia a cosas que no tienen relevancia. Importas tú y solo tú. No importa el motivo de tu cansancio, solo importa si tú le das importancia. Ten calma, yo estás contigo, no estás solo. Sé lo difícil que es Y lo vacío que te encuentras hoy Sé cuánto mereces que la vida te premie Y solo te castiga Y quieres llorar y desahogar Conozco tu dolor Reconozco tu mirar Porque es el mío Y te quiero ayudar y no voy a descansar hasta que tú lo hagas. Si el video fue de tu agrado, házmelo saber. Y si crees que lo merezco, suscríbete. Estaré subiendo más videos así se despide de ti, tu amigo Reggie.